Se trata en que nosotros somos una nave que tenemos que ir eh, cogiendo objetos y lanzándolos a distintas partes donde nosotros queramos Y también obtener humanos y tirarlos Bueno esa es la base del juego, destruir cosas y lo hace muy emocionante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 Siguiente juego Bueno vamos con el siguiente juego idolatin y último juego Android soon upon us hide the family in the bathroom and then send some of these clowns back to their grave Ah! What? <laughs> <Harmony Mirror possa Hodolekiem> <cry> Si les gustó el video por favor denle like, suscríbanle y compartanlo. Un saludo para eh, Yanela y que le vaya muy bien en Lima. Hasta el próximo video.